Gracias Javi por, por tus cálidas palabras, eh, y viene muy bien para, para romper el hielo porque yo lo que voy a hacer es básicamente hablar mal de mí. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente que se dedica a otras profesiones más ventajosas. Eh, a mí me ha tocado mmm, bueno, pues venir a hacer el, el antipático. Eh, este libro nace de nace de una anécdota eh, en, en la cual eh, como buen antipático yo tengo un servicio de atención al cliente muy demandado eh, al que obviamente no hago mucho caso y en una ocasión yo llego a casa de mi madre con una amiga y estaban las dos bastante enfadadas conmigo y, y entonces se pusieron a hablar. Entonces, y, <coughs> Yo vivo en un pueblito, eh, muy cerquita, vivía en un pueblito muy cerquita de Logroño. Eh, Logroño ya sabéis que es la única capital de España que rima con vagina. Y eh, en este pequeño pueblo pues no, todos nos conocemos. Entonces eh, mi madre le comentaba a mi amiga cómo eh, ella había bajado un día al pueblo y eh, había encontrado a Mari Carmen, que es una señora que siempre estaba en la huerta, y le había preguntado, Mari Carmen ¿ha visto a mi hijo? Y dice, sí, ha pasado antes el hijo, sí, pero... Dice, no sé qué decirte, no sé si era el simpático o el antipático. Y, y bueno, y entre las dos se retroalimentaban y, y seguían contando anécdotas, chascarrillos, y yo estaba un poco enfurecido en mi esquina y dije, mmm, yo algún día tengo que contar esta historia. Tengo que contar que ser antipático eh, no es solo que cuando paso por el pueblo no saludo, es que tengo otras cosas en las que pensar, es que hay otras divagaciones, eh, porque eh, la simpatía está muy sobrevalorada. Eh, pueden ser simpáticos los presentadores de televisión, eh, los dentistas, los choferes, las arpías, eh, pero de alguna manera atacar al poder de la sonrisa desde la estructura de la razón es tremendamente complicado. Entonces yo he querido hacer este libro desde lo que escondemos, desde lo que no queremos hacer visible, desde lo que nos da vergüenza, desde lo que nos incomoda, desde lo que no queremos que se sepa. Yo he querido construir este libro de todo eso que queremos tirar a la basura o que queremos esconder debajo de la alfombra cuando barremos, eh, este libro está creado con esos retazos. Es un, en algunas ocasiones un pequeño collage eh, de algo que podemos llamar literatura del despojo. Eh, hay una anécdota que, que es interesante en esta línea eh, y es una anécdota de Lucien Hervé Lucien Hervé es un, es un fotógrafo, era un fotógrafo eh, afincado en Francia, era el fotógrafo, eh, el principal fotógrafo de las obras de Le Corbusier. Y, y en una ocasión eh, Hervé le estaba explicando a Le Corbusier cómo él se había hecho fotógrafo gracias a las tijeras. Y le explicaba no es gracias al fotógrafo, a mi mirada brillante, a mi pulso, a, a mi capacidad de ver una imagen eh, que se va a eh, diluir en el, en el espacio que yo me echo fotógrafo, sino que yo me echo fotógrafo gracias a las tijeras, gracias a lo que quito, gracias a lo que tiro. Y, y a mí me parece que es eh, una imagen eh, bastante metafórica, eh, literalmente metafórica de lo que es las ventajas de ser antipático. Yo he construido un libro de lo que tiro, eh, de lo que me daba miedo, de lo que no quería contar o lo que eh, en algún momento me incomodaba a mí o a los demás. Eh, porque de alguna manera esta antipatía eh, de la que yo hablo... Eh, Viene a ser sinónimo de insurgencia, viene a ser sinónimo de travesura, eh, no hay violencia en esta antipatía, es más bien un pequeño chiste desde el cual buscar todo lo contrario, la empatía, eh, pero eh, hay ese lado travieso, ese lado de, de una insurgencia casi un poco pueril eh, para, para revelarnos eh, eh, y cuestionar lo establecido. Porque lo establecido debe ser siempre cuestionado. Por eso de alguna manera la antipatía eh, no deja de ser en este caso, en este libro, un sinónimo de libre albedrío. Eh, de la potestad de obrar for, por reflexión y elección. Eh, y quizá por eso eh, a veces ser antipático nos cuesta. Porque para ser antipático hay que pensar, eh, hay que reflexionar. El libro está construido, como he dicho, como un pequeño collage o como un gran collage, un fondo de saco donde yo meto eh, toda una serie de, de personajes, de lecturas, de, de tendencias, de aventuras que a mí me han inspirado para construir este lado un poco torcido eh, de la vida. Y, a lo largo de la presentación eh, va a haber mm, una serie de personajes eh, que, que van a habitar este relato eh, y va a haber eh, varios hilos conductores que se van a ir mm, descifrando. Eh, uno de los primeros personajes que, mm, que pone el relato eh, Creo que además ya hablé de él aquí cuando estuve la otra vez porque a mí es un, perso, un personaje que me fascina y no dejo de leerlo y de estudiarlo. Es Francis Richard Barton, eh, que fue un, un etnógrafo, traductor, escritor, esgrimista, eh, orientalista, etnógrafo, geógrafo, espía, diplomático, eh, que vivió durante eh, la época del Imperio Victoriano y eh, él fue uno de los grandes eh, exploradores de, del siglo XIX pero a mí lo que más me interesa de Barton es eh, lo, lo polifacítico que es y en una de esas caras está su antipatía eh, eh, era un tipo que para que os hagáis a la idea eh, en una ocasión le preguntaron una, un una señora que supo que estaba saliendo con una de sus hijas le preguntó eh, señor Barton ¿cuáles son sus intenciones con mi hija? y él la respondió sin ningún filtro señora mmm, desafortunadamente deshonestas eh, era un tipo que, que no trabajaba para nada la impostura eh, tan tan tan típica del, de la época victoriana ¿no? eh, Barton realizó un, un enciclopédico trabajo antropológico eh, y era un tipo que le, cuando iba a guerrear a, a, a las tribus con las que combatía como parte del imperio eh, pasaba más tiempo con las tribus a las que iba a guerrear, pasaba más tiempo con el enemigo que con sus propios soldados porque a él le interesaba mucho la cultura de los lugares donde iba, le interesaba la lengua, es un tipo que llegó a dominar 29 lenguas y pasaba tanto tiempo con, con el enemigo que llegaron a llamarle el negro blanco. Eh, era un tipo tan, tan quisquilloso con el detalle que en sus investigaciones llegaba a medir habitual y repetitivamente el, los penes erectos de los hombres. La sexualidad era un tema que, que le interesaba mucho eh, él escribió más de un centenar de obras con temas tan variados como el ataque con bayoneta o la poligamia mormona, eh, que casi vienen a ser lo mismo. Y, eh, él se jugó de alguna manera la, la cárcel, eh, se jugó eh, su reputación al hablar de, de unos temas que, que eran tabú, en, en el siglo XIX, como la, como la sexualidad, la poligamia, la bisexualidad, eh, el sexo anal, etc. Y lo que tuvo que hacer es crear una sociedad que se llamó la sociedad Kamasastra, a través de la cual él publicó algunas de eh, las obras más famosas que se conocen de Barton en las cuales él no hace más que la labor de traductor. Barton fue el primer traductor el primero que tradujo íntegramente y sin censurar las mil y una noches eh, también fue el primer traductor del Kamasutra eh, y fue el primer traductor de la Nanga Ranga que es un manual eh, del siglo V publicado en India donde eh, no solo se hablaba de sexo sino que se hablaba especialmente de cómo satisfacer a las mujeres eh, algo que sonaba muy remoto en la abigarrada sociedad del, del siglo XIX y a mí eh, Barton me, me interesa mucho también por ese lado del, del hombre de acción, ¿no? porque cuando yo me pongo a pensar en, en cómo voy a escribir este libro pues tampoco tengo muy claro cómo lo voy a escribir pero sí que sé que, que yo como guía de montaña, como alpinista, funciono muy bien desde la acción. Entonces, eh, decido transformar esta acción en literatura. Eh, decido construir un relato en el cual yo voy a determinados puntos del globo eh, a buscar una serie de historias eh, que tienen esa mirada un poco torcida del antipático eh, para poder desarrollarlas, pero siempre generándolas desde la acción. De alguna manera eh, al estilo de, de Robert Capa cuando, eh, cuando sacaba sus magníficas fotos de la guerra civil española o de otros lugares donde él viajó y él decía que si la foto no es buena es que no te has acercado lo suficiente. Y, y yo de alguna manera sí que sé acercarme al abismo, eh, y desde ahí es de donde he comenzado a generar eh, esta literatura de la, de la antipatía. Mm. Eh, hace unos años yo tuve una amante en Italia, era una chica muy simpática, que, que yo creo que me eligió por los motivos incorrectos, porque al cabo de unos días de de vernos y de compartir tiempo juntos, ella empezó a pedirme que la atase. Y yo soy guía de montaña, pero no sé hacer más nudos que los de atar las vacas de mi padre cuando era pequeño y a mis clientes, y entonces es cuando tuve que indagar eh, en internet y en varios libros, en diferentes técnicas, y, y, y así llegué a conocer a Nabuyoshi Araki, que es otro de los, de los personajes que pueblan esta historia. Eh, Araki es un fotógrafo japonés, muy controvertido, eh, famoso por sus imágenes en las cuales cuelga mujeres en el aire, eh, atadas con la técnica del Kimbaku. El Kimbaku es una técnica eh, que podemos definir cercana al sadomasoquismo, eh, pero con una perfección y una elegancia que, que solo puede venir de, de Oriente. Um, Araki como buen antipático pues a veces eh, realiza exposiciones que son atacadas con cócteles molotov por diferentes grupos desde neocristianos hasta feministas. Es decir, no, Araki es un tipo que enfada a mucha gente y a mí es un tipo que me ha parecido muy interesante a la hora de, de trabajar la antipatía. Um, hay una de las cosas, que, que uno de los temas que más me ha interesado de Araki es su trabajo con la censura. ¿eh? Porque vais a ver que la censura va a ser uno de los hilos conductores de esta charla. Y lo es por una sencilla razón, por este cuadradito negro que tenemos aquí. ¿eh? Porque eh, cuando yo escribí el libro, eh, una de mis imposiciones, de alguna manera... Eh, si un autor alguna vez se puede imponer es que yo quería salir en pelotas en la portada de mi libro y mmm, por una serie de circunstancias pues aquí está este cuadradito negro que atrae toda nuestra atención eh, para tapar un órgano así de pequeñito escondido en una maraña de pelos eh, al parecer eso es tan importante que hemos tenido que ponerle este cuadradito negro y Araki es un tipo que trata muy bien la censura, que la ha tratado con mucha estética, la ha tratado con las típicas estrellas de los años 80, la ha tratado con triangulitos, la ha tratado con paquetes de Lucky Strike. Eh, es un tipo que tiene un gran sentido del humor para trabajar, eh, para tratar la, la censura y cómo eh, la censura de, de alguna manera... Eh, es necesaria en nuestras vidas. Este cuadradito negro que aparece aquí en el libro, vamos a abolirlo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y es que va a haber un momento en los próximos meses, no sabemos todavía cuándo, pero Pepitas de Calabaza va a sacar una edición especial en la cual el cuadradito negro se puede arrascar. ¿Eh? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a, a coger la censura, ese, eh, esa fuerza omnipotente, todopoderosa, que no sabemos muy bien quién es, si son los jueces, si es la guardia civil, si es nuestra abuela, si es esa abuela que nosotros llevamos dentro, no sabemos muy bien qué, qué es esto de la censura, pero Vamos a trasladar la censura de ese ámbito tan generalista al ámbito personal. Es decir, ustedes van a poder ser capaces de censurarse a ustedes mismos. ¿Eh? Es decir, si ustedes quieren ir a su casa y verle la polla a este señor que está hablando esta noche aquí, lo van a poder hacer sin ningún problema. Eh, va a ser anunciado en, en la página web de Pepitas y... Y espero que tengan la oportunidad, van a ser una serie de copias eh, escogidas, creo que son 200 ejemplares la, la primera edición. Eh, a mí me pasa una cosa y es que cuando a veces, cuando, cuando pienso en mi sexualidad, eh, la sexualidad es uno de los temas importantes del libro, como era uno de los temas eh, importantes para Barton, eh, porque no deja de ser una de las grandes pulsiones humanas, pues a veces me avergüenzo un poco, depende eh, del fin de semana como haya pasado, pero sí, a veces me avergüenzo un poco y uh, he utilizado durante años un sistema recurrente que era leer sobre los pingüinos Adelaida. Eh, los pingüinos Adelaida son unos pájaros así de grandes que viven en la Antártida y que son muy conocidos por ser extremadamente fogaces sexualmente eh, hasta el punto de practicar habitualmente eh, la homosexualidad incluso llegar a copular con las hembras muertas entonces yo cuando leo sobre los pingüinos Adelaida luego ya me siento mucho mejor eh, con, sobre, conmigo mismo eh, y luego mmm, descubrí a Polve Preciado mmm, que es un tipo que me ha hecho sentirme mucho mejor también con mi sexualidad Paul B. Preciado es un pseudo-hombre, podemos decir, él se define como un hombre transviril, eh, que hace unos años era una pseudo-señora eh, nacida en Burgos y eh, educada en, más, en el más estricto conservadurismo. Y eh, Paul B. Preciado es filósofo, es una de las personas que mm, más predicamento tiene en nuestros días sobre teorías de género eh, eh, y, de, y de historia política del cuerpo. Mm, Paul B. Preciado mm, escribió un libro mm, cuando se llamaba Beatriz, eh, otro cambio de género y nos vamos a perder, ya lo sé, eh, pero <coughs> la cosa se va a ir complicando poco a poco. Eh, Beatriz en su día escribió un libro maravilloso que se llama Testo Yonki, en el cual eh, describía su adicción a chutarse testosterona, eh, su gran colección de pollas de silicona con la que, que se follaba principalmente a su amante eh, en ese momento, que es Virginie Despentes una de las grandes escrituras eh, de la lengua francesa, y sobre todo retrata las sombras del poder. Eh, de una sociedad poscapitalista que ella denomina eh, como farmacopornográfica y que continuamente coacciona nuestra sexualidad. Mm, ella también eh, nos habla de cómo eh, se produce mm, toda una campaña para proscribir el sexo anal, eh, lo que nosotros habitualmente llamamos por Detroit eh, en un claro anglicismo. Y en una entrevista reciente en Le Figaro el preciado nos anima a no, defender, a no defenderse de lo que somos, hombres o mujeres Sino a rechazarlo A disentir contra la coerción política que nos fuerza a desear la norma y a reproducirla Nuestra praxis política, continúa, debe ser la desobediencia a las normas de género y de sexualidad entonces, bueno, pues a mí el leer apreciado y a los pingüinos Adelaida ya me deja como, uh, eh, como un poquito más relajado. Ya eh, no sabe si abrir el Tinder, el Grinder. Eh. Vamos a continuar en esta, en esta aventura con eh, una historia que ocurrió en Pakistán el 22 de junio de 2018... Eh, ese día yo estaba en Pakistán, estaba en la ciudad de Lahore y yo estaba allí eh, exactamente por una razón política y es que ese día se firmó por el presidente del gobierno pakistaní una de las leyes más innovadoras eh, que existen en la sociedad moderna en la defensa de los derechos de las personas transexuales. Mm. Si hablamos de Pakistán, normalmente ya al mencionar la palabra la gente se suele tirar debajo de las mesas. Pero si ya hablamos de travestis pakistaníes ya la cosa se empieza a poner un poquito más antipática. Y a mí me interesaba mucho, eh, me interesaba mucho esta historia. Es una historia que yo llevo siguiendo desde hace unos años, que en un principio iba a ser para un gran medio de comunicación a través de un artículo y que ahora estoy muy alegre, muy contento de haber hecho para este libro esta ley que se firmó en Pakistán en junio es una ley que permite a las personas transexuales heredar, les permite el acceso a la educación, les permite el acceso a cualquier tipo de trabajo. Para que os hagáis una idea, en el momento en que Donald Trump entra a a liderar la administración norteamericana, anula un mandato de Obama eh, y no deja que ningún transexual entre en el ejército norteamericano. Eh, la cifra de soldados transexuales en el ejército norteamericano roza las 20.000 personas. Mm. Continuando en esta línea, eh, por ejemplo, en un país eh, como Finlandia, que siempre lo tenemos como referencia de, de sus avances, eh, cuando una persona quiere cambiar su género y quiere eh, hacerlo asistida por el gobierno, está obligada a la castración química. Eh, eso todavía ocurre hoy en 2018. Por eso, en esa eh, desobediencia de las normas de género y sexualidad, en, a, eh, en abril, como decía, eh, un señor ha dado a luz a una criatura de 4 kilos. Eh, en uno, un caso absolutamente insólito y mm, muy divertido eh, en la cual se ve al señor barbudo eh, después de haber parido con su, con su criatura. Eh, él en este caso eh, había avanzado en el proceso, se había cambiado su género eh, en la documentación oficial pero decidió no someterse a la esterilización y decidió quedarse embarazado. Eh, el, eh, el gran dilema para el gobierno finlandés fue eh, una profunda discusión sobre si se, se le asignaba el, el, la baja por maternidad o por paternidad um, Y otra historia que, que hay en en las ventajas de ser antipático en este pequeño eh, pupurri en el que yo navego por el mundo buscando eh, historias insólitas, personajes extravagantes eh, y uno de los personajes eh, quizá más extravagantes del libro soy yo mismo que obviamente no soy yo, es una versión mucho más mejorada, simpática, divertida o antipática en este caso eh, y en este caso, eh, el alpinista bisexual se ha transformado en el aventurero desnudo, eh, que es un personaje que mm, es eh, a mitad clown a mitad in, periodista de investigación, y que se dedica a recorrer el mundo, a meterse en muchos problemas, eh, y a investigar estas historias truculentas, estas oscuridades de nuestra sociedad, estas situaciones anómalas con la característica de que siempre acaba desnudo en las situaciones más insospechadas. Entonces por eso yo estoy tremendamente molesto por lo que ha pasado aquí con este cuadrado negro porque eh, la idea yo la acompañaba desde el principio, es decir yo básicamente he escrito este libro para poder enseñar la polla y que finalmente no haya podido hacerlo pues me causa un gran enojo. En esta, en esta línea de, de, de búsqueda de, de situaciones insólitas, un poco, un poco antipáticas, eh, está uno de los capítulos del libro que habla de los pintores ganawas. Eh, los, los ganawas son una tribu eh, una tribu de negros que viven en Marruecos. Muchos les conoceréis por su música que es bastante conocida internacionalmente. Eh, y eh, ellos son los descendientes de los esclavos, de los esclavos que fueron transportados eh, desde el centro de África hasta el puerto de Mogador, entonces, eh, colonia portuguesa, y desde allí al norte de África, ah, perdón, a América. Eh, una parte de esa cultura quedó en Mogador, quedó en Esagüira, donde se ha ido. Eh, mestizando con la cultura islámica, con la cultura mediterránea en un santo intercambio eh, dando <coughs> algunas de sus cosas y recibiendo otras y mm, la cultura continuó continuó hacia América con los negros, con los esclavos y se transformó en el vudú, en la santería eh, bueno, pues los ganaguas son los de antes y lo que ocurre en esa huira es que hay todo un movimiento artístico eh, relacionado con el trance. Eh, los, los ganagua, eh, como parte de sus rituales, eh, realizan el trance, la rilja, eh, el trayecto. Y a través de ese trayecto es como ellos consiguen comunicarse con sus antepasados, consiguen comunicarse con su yo más propio y eh, de alguna manera de ahí nace toda una corriente eh, narrativa, creativa, que eh, nada tiene que ver con las élites del academicismo, eh, y ahí es donde viene lo antipático, sino que tiene que ver con la necesidad de contar una historia, de pintarla o de transmitirla porque estos pintores son pastores, son agricultores, son peones, son pescadores eh, y ellos pintan como parte de una necesidad bien colectiva, bien personal eh, para eh, poder dar voz eh, a las historias de sus ancestros. Eh, el, el rilja, el trance, el trayecto, eh, la antropóloga Estefanía Pandolfo eh, lo define como una descarga de energía libidinosa y ahí conectamos con la sexualidad porque cuando, cuando Mohamed Tabal que es uno de los protagonistas de esta historia eh, un día decide pintar el retrato de su padre sobre una puerta porque su padre ha muerto y él quiere que su padre esté con él, él lo que está haciendo es reproducirse, reproducir esas historias. De alguna manera, eh, esa energía libidinosa eh, se encauza eh, por otros lares, en este caso, en la creatividad. Y en una creatividad que nada tiene que, ir, que ver con ir a las mejores universidades, que nada tiene que ver con ir eh, a hacer no sé cuántos másteres, sino que tiene que ver con la necesidad de la expresión colectiva o personal. Y bueno, ahora para acabar, mmm, yo quiero mostrar otra vez eh, mi enfado por la situación que estamos viviendo con el cuadrado negro. Eh, primero, al parecer, fue el Estado el que... Mmm, Dijo que no se podía hacer una portada en la cual eh, se enseñase un pene. Eh, luego ha sido mi editor el que con sus falsas promesas anuncia que él un día va a sacar una edición especial. Pero yo me he pasado tres años escribiendo este libro para poder enseñar la chorra y no he podido hacerlo. Y me van a perdonar señoras y señores pero mi único espacio de libertad es hacerlo en directo. Entonces, eh, lo siento, eh, es un trago amargo eh, que todos tenemos que pasar, incluso yo, eh, pero yo quiero que me devuelvan este cuadrado negro, que me devuelvan este espacio oscuro eh, del cual se han adueñado. Eh, lo siento, perdonar. <risa> Me van a disculpar, eh, señores. Les animo a que se bajen los pantalones, pero no para que nos den, sino para enseñar la chorra. Gracias, buenas noches.